En 1971 se realizó un experimento social para intentar comprender las conductas humanas bajo situaciones extremas. Lo que ocurrió en los sótanos de la Universidad de Stanford todavía es materia de estudio debido a las fatídicas consecuencias para los participantes. Esta es su historia. Philip Zimbardo fue el encargado de llevar la investigación a petición del ejército, que quería entender las causas de los conflictos en sus prisiones. Se desarrolló en los sótanos del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, los cuales fueron reconvertidos en una prisión. Para ello se escogió un grupo de 24 participantes universitarios. Se les dividió en dos grupos aleatorios donde unos serían prisioneros y los otros harían de carceleros. La experiencia se vivió de manera completamente realista. El grupo de prisioneros pasaron por todo el proceso habitual en estos casos. Fueron detenidos en sus casas, fichados y encarcelados. Además se les repartió ropa para concretar esos roles, a los guardias uniformes y gafas oscuras y a los reclusos ropas simples con un número bordado. Una norma fundamental para los guardias era no hacer daño a los reclusos y el resto de sus funciones se centrarían en controlar el comportamiento de los presos. El primer día todo se desarrolló con calma y ninguno de los voluntarios tenía muy claro lo que debían hacer, sin embargo, en el segundo día surgió un motín por parte de los presos para que no les quitasen los colchones. La actitud de los guardias fue disolverlo con violencia y desde este momento comenzaron a crearse situaciones de control y sumisión. Los guardias comenzaron a tener comportamientos cada vez más violentos contra los reclusos que cada día se hacían más peligrosos. Sin embargo, los investigadores veían que era natural este comportamiento y se continuó el curso de los acontecimientos. El sexto día la situación estaba tan fuera de control que tuvo que cancelarse el experimento. La deshumanización, la violencia y los problemas emocionales fueron las causas principales de este final. Este experimento puso en evidencia que el ser humano puede cambiar su comportamiento y que cuando no cuestionamos a la autoridad podemos convertirnos en dictadores o esclavos that identity that the person that I was that that had decided to go to prison was distant from me was was remote until finally I wasn't that I was I was 416 I was really my number and 416 was going to have to decide what to do